ahorita de cómo conseguí mi primer trabajo como desarrollador web Resulta que era por allá del año 2012 y yo estaba estudiando en el SENA Y digamos que pues regularmente los mejores estudiantes o los que más se destacan Pues son los que más fácil les consiguen el patrocinio. Pues yo no era de los más destacados ni nada Pero digamos que tuve la posibilidad de contar con el apoyo de, del SENA Y me ayudaron a ubicar pues en, en un trabajo Resulta que eso era una agencia de, de viajes y la agencia de viajes pues, requería un, un aplicativo, un aprendiz para que ayudara a construir un aplicativo para la, y ellos querían hacer eh, como un aplicativo para fidelizar los clientes en donde pues las personas que compraran eh, o que ya hubieran comprado con ellos poderle ofrecer nuevas campañas atractivas y eh, poder generar un, nuevas ventas eh, recursivamente. Eso pues es una muy buena idea, es algo que se hace mucho con el tema de redes sociales y con, y con campañas de publicidad pero resulta que ellos tenían solamente la, la idea nunca, nunca había alguien que eh, o una persona como un líder técnico o alguien así que me guiara por el proceso y que, me, y que tuviera pues idea eh, o el norte del proyecto definido resulta que pues prácticamente yo era quien hacía la propuesta, quien programaba quien presentaba y todo, resulta que pues eh, fui trabajando en ello, buscando pues como los requisitos de, que, que, que en se necesitaba pues el sitio web. Lo empecé a construir, les empezó a gustar mi, mi trabajo y resulta que al cabo de los seis meses que dura ese periodo de práctica, digamos que el, el aplicativo pues no se había terminado. ¿Listo? Y me extendieron contrato, creo que como unos tres, cuatro meses más para terminar el el aplicativo, resulta que ya finalizando el aplicativo eh, se empezó pues a lanzar como la fase beta, se empezó a hacer las pruebas se empezó a enviar el correo, bueno a recibir todo el tema pues de lo que se hacía en la, en la empresa y empezó a dar resultados, me parece que pues para mí era un gran logro ya que era algo muy, muy, eh, muy significativo porque pues era mi primer proyecto, mi primer trabajo eh, en cuanto a sistemas Y eh, digamos que empezó a dar resultados Y eso pues fue muy gratificante para mí eh, Terminé el proyecto Digamos que pues eh, Me agradecieron y, y ya está Terminé allí Pero eh, me queda Como esa, esa satisfacción Del deber cumplido De que se hizo un buen trabajo De que, de que El aplicativo que se hizo Se utilizó y empezó a dar resultados y digamos que eso me abrió muchas más puertas para siguientes trabajos. Eh, lo que queda como una buena recomendación cuando llaman a una empresa y, y te dan esa buena recomendación. Entonces, esa es la invitación, muchachos, a que, digamos, si están eh, en etapa temprana, están estudiando o apenas están empezando su fase de, de trabajo, pues que, que den lo mejor de ustedes, que, que se esfuercen al máximo para que eh, ustedes salgan con una muy buena recomendación de, de las empresas en las que están y eso les va a abrir más fácil las puertas eh, en mejores empresas en donde puedan pues crecer a nivel profesional. esa es la historia que les quería contar el día de hoy. Eh, si les ha gustado, pues no olviden suscribirse, darle manito arriba y de antemano pues les agradezco por el apoyo y por estar pendientes siempre del canal. Muchas, muchas gracias. Que estén muy bien.